Pero El problema de socializarlo en el momento en el Buenos que va días. Pasando, pero, no es cierto. dile al ánimo. público. Dile al ánimo. Ánimo. No es cierto. Que porque los estudiantes salgan a jugar voleibol ah. a la calle y a jugar basquetbol, es una forma de protesta pacífica. Los estudiantes no pueden salir a la calle. ¿Por qué? Porque, porque, porque es debe estar deben tener que estar estudiando. Es una irresponsabilidad. Y, de el reglamento lo dice y la ley lo dice. Y con el nivel de desarrollo que tiene este país, no es cierto. Que los estudiantes están para salir a buscar reivindicaciones. Entonces, no, tiene, no tienen derecho sí. a Eso buscar es una reivindicaciones. So ¿Quiénes no los representan? Profesores, grupos estudiantiles, y a donde tienen ADP. que ir a buscar esas reivindicaciones. No sacar a los estudiantes del aula. Entonces, tú no quieres. Eso es un relajo. Tú no quieres reconocer que, es que, re que re ellos de, que, re de quemar Carolina goma. quiso a jugar destacar. Voleibol. Eso es un relajo. ¿Cuántos años está tiene? Que más quemar goma y está más jugar voleibol. El estudiante tiene que estar en su aula recibiendo clases. So y las yes. personas encargadas. De las reivindicaciones, de lo que tienen que conseguir, yeah. son los que tienen que ir donde sí, sí, Yo una, estoy de acuerdo con Sócrates pero yeah. lo que le hacer es reflejar. Vamos a hacer una pausa en la discusión y hay una parte vamos que, que tiene recibir, que ver con el libre tránsito que también se interrumpe. ¿sabes?